chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este preciso instante, estamos con el Y en online. ¡Eh! ¡Ah! Pues se va. Yo voy a coger madera porque necesito hacer mi casa. ¡Ah! ¡Ja! ¿Lo ve? ¡Eh! ¡Quítate! ¡Eh! ¡Hala! ¡Un árbol flotando! ¡Eh! Andá! ¿Os acordáis en el vídeo del de otro día que grabé con el así ¿Nos no os acordáis? ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! no, no, no, no! ¡Por, ¡Por Baby John! ¿Qué es eso? ¡Por Baby John! Quita, quita, quita. A ver si me toca el oro. Oro... ¡Ah! Oro. ay que Ay, ¡Ah! caídos! ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Corre, corre! ¡Ah! ¡Ay ¿Qué ¡Oh! está quemando bien es? toma a ver toca oro toca oro carne por vida ¡Eh! porque a tu esposa coto porque no quiero carne por vida a ver que se iba aquí todo el rato luego ¡Ah! Le está pegando... ¡Sophie! ¡Sophie! Le están pegando como siempre. querían siempre... ¿Sí? O sea... Eh... ¡Oh! ¿Pero qué haces? toca tócalos. Tócalo, tócalo. ¿Qué va? No toca. Ian Online ha muerto. ¿Otra vez? ¡Dios mío! <ríe> Le está matando un montón... ¡No! ¡Otra vez no! Por favor, otra vez no. El pobre de Ian se está muriendo un montón de veces. Oh Dios mío, oh Dios mío, todo pescado, ¿cómo es que no le puedo. Ah, ahora? Quiero matarte pescado, pescado gratis, pescado. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh! ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? un zombie ahí con esa cosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! verdad ¡Que viene por mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío. ¡Corre! ¡Corre guía! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Que te dé por saco! ¡Que te dé por saco! Voy a quitar este estorbo ¿Qué? ¿Has abandonado? Bueno, da igual. Y vamos por aquí. ¡Ando! ¡Ando! ¡Que tengo hambre! ¡Que tengo hambre, chaval! ¡Que tengo hambre! El pollo siempre te hace... Ya sabes, está armadito, así que... ¡A mí! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Ay. ¡A mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! no me lo oh no no no, no, no no los pequeños, los pequeños oh no no no no no no no, no no no no no no oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío. oh dios mío, no no, no ¡no quita todo, ¿por qué? Dios, ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sinio para la casa! No me persigue, menos mal. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! corre. ¡Qué montonazo de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí son! ¡Oh, ¡Ostras! ¡Erian! ¡Y el Arian! ¡Cómo me den! ¡Se van a entrar, ¡Ahí viene el Arian! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Acapar! ¡Joder! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Los dos se han ahogado! ¡Viva! Oh oh oh, oh, ¡Oh, oh, oh, pero, qué? ¿Pero? No, ¡No, no, no, no! No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Quita, quita cosa! ¡Quita cosa! ¡Quita cosa! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Oh, oh! ¡Qué mon mal, Le... ¡Oh! ¡Ostras! <risas> ¡Tío! ¡Qué susto va a El chaval este Este va a pegar un susto de muerte ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Qué va, no me toca oro Es que es imposible el oro Chaval, ¿por qué siempre vienen a por mí? Oh. ¡Anda! ¡Pero si me has dado mi mapa! ¡Chaval! menos mal! ¡Eh! No me mates otra vez, chaval. No, no lo hagas, por favor. ¡Y eso no es mala educación, hombre! ¡Es de mala educación! ¡Encima pago! ¡Tarar un alto, un bol? ¡Pues te quito todo! Te quito todo, te quito todo, te quito todo, te quito todo, te quito todo, te quito todo, te quito todo. ¿Por qué? ¡No! Oh Dios, ¡Oh Dios! Cuánto hace eso de daño. Odio, oh, odio, oh, odio, oh, odio, oh, odio, oh, odio, oh, odio. Oh, oh, oh, no, no, no, por favor no, por favor no. Yo tengo sitio para mi casa, pero. Hay que escapar, hay que huir. ¿Dónde Ay, hay algo para, para hacer? ¡Tos gripes! ¡Gripesitos! ¡Aquí estoy! ¡Que le he desposado! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Uh, uh! Te lo, te te lo, Qué tranquilo Qué aburrido Ya está Quiero tengo hambre Jolín, ¿en dónde puedo construir más mi casa? Qué pedazo de árbol Ah, no, que eran dos Quiero ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! oh. ¡Man de cubierto! ¡Man de cubierto! Corre, ¡Corre! ¡Coge la madera! ¡Coge la madera corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Man de cubierto! ¡Man corre, corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, ¡Está en el lago! ¡Está en el lago! pues menos más. no voy a nada. no me ha matado, no me ha matado, no, no, no me ha matado he sobrevivido, sobrevivido eh, oveja, oveja, oveja ladita oveja ladita ha, ja, thank you a ver, voy a coger más madera Mi color favorito es el azul, que no os olvidéis, porque eso es lo más importante. Que sepan que, cuál es mi color de eh, galeón, el favorito de galeón. Puede ser, ya está. Cristal, cristal. Aquí está. Ahora voy a hacer como un sitio como una casita pequeñita que por dentro estará la cama para dormir y por dentro podré ver las estrellas y si está lloviendo no pasa nada porque estoy sobre esto, sobre el cristal es genial, un truco genial a ver Voy a poner la puerta para entrar, porque si no, no se puede. Voy a poner esta. Ya está. A ver... A ver si puedo. Así, así. Y así. Vale. Ya está. Ahora, a poner la cama y adiós al vídeo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like y suscribiros. Hasta luego.